Un nuevo medio de comunicación para mí es un medio que sea capaz de adaptarse eh, a la volatilidad del mercado de una manera que siga siendo rentable y con una respuesta muy inmediata a lo que esté pasando ahí fuera. La influencia de internet en los nuevos medios básicamente es que el mercado se ha hiperfragmentado. En el sentido de que anteriormente eh, habían los cuatro medios establecidos y se podía consumir esa información de ahí mismo y todo, sabía que, todo el mundo sabía que estaban ahí. Hoy en día mmm, nadie se mete a la home, o es muy raro que la gente se meta a la homepage de, de cualquier medio, con lo cual tú lo que encuentras son piezas muy esparcidas por, por todas las diferentes redes sociales, por todas las diferentes plataformas. Entonces, yo creo que la influencia de Internet ha sido una masificación de ese contenido, una hiperfragmentación del mercado, y ahora lo que hay que hacer es ver cómo uno se posiciona dentro de este, de este nuevo ecosistema. Por supuesto, recomendaría nuestro medio de comunicación, Código Nuevo, porque realmente estamos intentando crear un contenido muy diferente a lo que se está haciendo hoy en día y aplicando eh, nuevas tecnologías para comunicar ese contenido. Y por otro lado también recomendaría El Español, eh, que lleva muy poco tiempo en el mercado también y han apostado fuertemente por la tecnología también que están utilizando en su plataforma, con lo cual yo creo que van un paso por delante que muchos otros medios actualmente en España.